Hola mis campeones, les saluda Gilmar Rusen Y muy contento con este video que voy a subir Es el talento de mi hermano David Lo pueden encontrar en Instagram Como David Restrepo o reciclarte47 Que es la página donde él sube Sus artesanías, su talento Espero que les guste el video, suscríbanse por favor Dios los bendiga, los quiero mucho Bueno, este es el talento de mi hermano uno de los talentos de mi hermano Le hace bicicletas Le hace de todo un poquito o ya, En hierro, sea, con una materita acá Coloco el cactus en esa bicicletica que él mismo hizo, él mismo la armó el diseño, aquí tengo otra otra bicicletica bien bacana hecha por mi hermano y aquí tengo la más grande esta la más grande hecha por mi hermano David recepo David Paner, esto es una sillita, una mecedora estilo banquita de parque, aquí tenemos una motico francesa, miren esta belleza, este talento de mi hermano, eso lo hace él, miren ustedes, qué belleza, todo lo hace él. el diseño, lo solda, y acá tenemos un cañón, miren, que si se vende, sí señor, esas cositas son para vender, Vea, la creación más bonita, un tiburón, martillo, miren, qué hermosura. Y miren esta belleza, miren esta belleza, rescató el marco de un espejo y miren otra creación de él hecha en hierro, sí señor, una bicicleta de esas bien bonitas. Otra bicicleta, miren qué belleza, qué belleza. La moto de la Segunda Guerra Mundial Mirenla aquí Y acá es una moto de guerra Otra moto Una Harley Davidson. Sí señor Harley Davidson. vean Así como estoy enseñando el talento de mi hermano Ustedes pueden, mis campeones Enviar su talento Si saben dibujar Si saben cocinar Si saben hacer cuadros Lo que sea, para lo que sean buenos, mis campeones Aquí en el canal lo publicamos y si tiene a la venta sus productos, ¿a qué le ayudamos? Un cocodrilo. La familia. La familia pelota. Sí, señor. Miren este robot. ¡Wally! Si salieron la película Mis Campeones de Wally. -E? Me se acordará la Wally. -E. Creo que se llama así, Wally. -E. Me fascina esa película. Por acá tenemos, sí, señor, los que cuidan a la reina Isabel. Los soldados. Hechos en puro hierro Hierro macizo O sea que cuando no tengan para partir la panela Aquí está mis campeones El taller donde él trabaja No, no, no, no Qué belleza Si tienes algún talento Para dibujar Para el fútbol Para el baile Para el canto Para todo Envíamelo Al WhatsApp 301-610-2155 Miren Esto lo hace mi hermano O sea que no solamente hace figuras en hierro Sino que también cuadros. Quieren perderse en este bosque, vamos. Vamos a buscar la capelucita roja. Miren qué hermosura, ¿Qué belleza de hermosura. Miren esta belleza. Todos sus implementos de trabajo aquí los tiene. ¿Miren? Muy creativo. Lugar donde él imagina y crea. Mis campeones, miren, para hacer artesanías con madera y con material reciclable, mis campeones, qué bonito. Bueno, miren esta hermosura: los búhos, miren, madera, arandelas, tuercas, pedazos como de caucho reciclable, y aparte de eso, tiene aquí para ponerle cositas, más adornos, qué hermosura. De mi hermano. El talento también es por parte de la esposa Y ahí le echan su abonito, sus maticas los... Esto es una camisa <ríe> En un marco, obviamente de madera Una camisa en un marco de madera Recortaron la camisa Y la graparon al marco La camisa de Spider-Man. <ríe> y miren También David Restrepo Es tapicero, tapicero profesional también pinta, pinta puertas, casas, de eh, Ave María, ¿qué no hace este hombre? Miren, aquí está tapizando esta silla, Pequeño. Sí, señor. Para que lo sigan en Instagram. Aparte de que hace cosas de hierro, hace cuadros, hace artesanías con material reciclable. También mis campeones, el cuida matas, siembra, trabaja con abono, eh Ave María, eso hace de todo un poquito. Mírenlo aquí, aquí me encuentro, señor. Con David Restrepo, el creador de todos estos muñequitos, estas artesanías en hierro. Sí señor, ahí tenemos que un bonsai, un bonsai, otro bonsai. Y esta hermosura, es trabajando juicioso ahí. Sí señor, suscríbanse por favor para que sigan apoyando estos videos de cuidado hacia la naturaleza, de creaciones, videos de emprendimiento. Aquí los dejamos de Las maticas son para vender. Ya saben, al 301-610-2155 se vende abono, matitas, carne, bonsáis. Miren, mis campeones, qué hermosura. Puros Me pueden seguir la página en Instagram, reciclarte47, David Restrepo, sí señor. Bueno mis campeones, llegamos al final de este video, muy contento con todo ese talento de mi hermano, ya saben pueden seguirlo en Instagram, David Restrepo y su página reciclarte47, sí señor. Bueno mis campeones, chao chao, Dios les bendiga, suscríbanse a este canal y por favor, denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que subamos un gran video, un hermoso video. Ahora los dejamos con una serie de fotos muy bonitas.